Estaba dormiendo, yo le había dado su leche y despierta y le di su comida y cuando eh, el hijo mío llegó que va a comer también, Ahí está de una vez porque iba a ser padrino y lo quería como si fuera su papá. Y él decía que si el papá no lo había declarado, hasta él lo declaraba, porque lo querían, se querían uno al otro, nos queríamos todos los tres. Él, él le echó un agua en una poncherita, para que él se sentara ahí en la ponchera. Tiene una atención nueva, que dio 100 pesos por ella, que no tenía ningún pelado. Pero él le hizo contacto a, a, al niño, y él me dice, mami, mami. Ven, huye, huye Y cuando yo salgo Blondy el niño, estaba así yo, corazón de Jesús bien de esta gracia que Yo me siento Que quería dar la mitad De mi vida y no la de Porque nunca lo voy a gemer